El día de hoy vamos a pasar el, a pesar de que me estaba hablando del, del sistema nervioso todo el rato, a nivel celular, eh, vamos a hablar del sistema nervioso central, ya no a nivel celular, sino que como un todo. ¿ya? Entonces, eh, pero antes, como siempre, mi repaso de cinco minutos, de la clase anterior entonces en la clase anterior vimos nuevamente el modelo de plasticidad sináptica que consiste en que cuando hay suficiente estimulación en una sinapsis glutamatérgica puede entrar eh, sodio a través del receptor AMPA y no pasa nada con el receptor NMDA porque está bloqueado por magnesio pero si hay suficiente estímulo como puede ser de eh, un proceso eh, de, de aprendizaje, por ejemplo, que ese es como el modelo. Eh, hay las chances de que el terminal postsináptico se depolarice lo suficiente y pueda entrar, eh, de, pueda desbloquearse este canal de NMDA y entrar sodio y calcio. El calcio es una señal intracelular que puede activar una proteína que es la camquinasa 2, que por un lado eh, va a promover la, la fosforilación de receptores AMPA y va a aumentar su conductancia, es decir, va a entrar más sodio por unidad de tiempo y por otro lado puede promover la inserción de receptores eh, AMPA preformados y que están disponibles en vesícula y su inserción en la membrana de tal manera ahora que el mismo estímulo que hace un, un rato eh, solamente lograba que pasase sodio por este canal, ahora hay la chance de más canales de AMPA disponibles, por lo tanto, la respuesta va a ser mayor. ¿ya? Y vimos un ejemplo eh, real de que esto alguna está correlacionado con la fisiología del animal completo. Entonces vimos el modelo, eh, el modelo nicotínico de déficit atencional, que aquí mostrado en rojo, representa que tiene menos plasticidad sináptica que un ratón normal, que sería lo que está en azul. Es decir, existe cierta correlación entre lo que vemos a nivel conductual en este modelo con la electrofisiología, que es lo que está visto acá, que está correlacionada a su vez con un modelo. Yeah. Y eso sería el repaso de la, de la clase pasada. Como siempre lecturas recomendadas para la clase de hoy, el capítulo 10 y 11 del Vernon Levy. Y videos recomendados eh, para ver en YouTube, en los cuales está basado esta clase. De, y en este caso son dos de un, un, un canal que se llama el Crash Course. ya Uno sobre el sistema nervioso central. Y otro que es de psicología y también habla del sistema nervioso central ya en clases anteriores en la introducción del de sistema nervioso habíamos hablado súper generalmente de qué es lo que era el sistema nervioso central que principalmente era el cerebro y la médula eh, parte de la médula espinal y, eh, y otro sistema que el que vamos a hablar en la siguiente clase que es el sistema nervioso central periférico y básicamente mucho de la parte como sensorial tiene que ver, pasa a través del sistema nervioso periférico, eh, eh, principalmente lo somatosensorial, lo motor pasa a través del sistema periférico y son pocas las cosas que llegan directamente al sistema nervioso central, ahí podemos hablar de la audición, eh, el olfato y el oído por ejemplo. ¿Ya? Eh, y por lo tanto cuando hay una nomenclatura que cuando nos referimos al sistema nervioso central eh, o sea al sistema nervioso la, todas aquellas vías que llegan hacia nuestro sistema llamamos las vías aferentes y las vías que salen del sistema son las vías eferentes entonces eh, con respecto al sistema nervioso periférico es una vía eh, aferente que proporciona estímulo hacia el sistema nervioso central y el sistema nervioso central es una vía eferente también hacia el sistema nervioso periférico, manda comandos por ejemplo o eh, el resultado del procesamiento de señales. Eh, de la misma manera en el sistema nervioso periférico hay lo que podemos decir una vía sensorial que es la vía eferente que es la que proyecta eh, eh, Hacia, eh, que proyecta por ejemplo lo, la, el sensor estímulo ¿ya? y otro en la división motora que es aquí, que sería la vía eferente que sería por ejemplo la contracción muscular o la, o la activación de secreción de glándula eh, eh, y, y eso sería como lo la vía eferente ¿ya? a su vez eh, la vía motora, podemos decir que hay una vía somática que, que tiene que ver con el control central y otra vía autonómica que eh, eh, se divide en dos que es la vía simpatética y la parasimpatética que la vamos a hablar en la siguiente clase y eso es lo que habíamos visto así súper general del sistema nervioso eh, y nos centramos principalmente en aspectos celulares y hablar de la sinapsis entonces ahora vamos a hablar, eh, ya nos va a hablar precisamente del sistema nervioso central entonces el sistema nervioso central, como es de esperar, es muy complicado y, y podemos gastar horas hablando de una sola área del cerebro entonces eso, esto genera un desafío de cómo entender el sistema nervioso central pero por suerte en la historia del, del estudio del sistema nervioso central eh, los accidentes nos ayudan mucho para entender el sistema nervioso central así que eh, vamos a ver el aporte que tienen las lesiones en la historia del conocimiento del sistema nervioso central para entenderlo ¿Ya? entonces hay un caso más o menos famoso de los primeros casos interesantes sobre lesiones del sistema nervioso central que es el caso de este señor que se llama Phineas Gage que era, un, era el jefe de una cuadrilla de construcción de ferrocarriles en Estados Unidos, y él en particular era la, la persona, esa cuadrilla era la encargada de eh, dinamitar roca, ¿ya? para hacer, eh, para despejar la vía para poner eh, vías de ferrocarril. Entonces este señor un día estaba trabajando ahí, en, la, en esta localidad que se llama Cavendish, Vermont, claro. estaba trabajando y, y la manera de hacer explosiones, y bueno se sigue haciendo hasta ahora en roca, se, se talada un hoyo muy profundo de unos cuantos metros y después se tapona con explosivo, una mezcla explosiva eso y después se le pone la mecha. Entonces, por la mala suerte de este señor o un mal procedimiento eh, en, el, en la parte de taponeo parece que taponeo muy fuerte con esto que está aquí que es una especie de barreta o eh, de metal y, y la cuestión explotó ¿ya? y estaba justo en un ángulo en que la cuestión explotó le entró por el mentón por la parte baja del mentón le destruyó un ojo y salió por acá, por eh, la parte superior frontal del cerebro. ¿ya? Lo increíble de todo esto es que el Señor quedó vivo. ¿ya? Aquí hay un... Eh, en, en el sitio del accidente hay como un pequeño memorial, así. Aquí hay como una, una foto que muestra, digamos, es parte del memorial. Entonces lo interesante, que bueno, esta es la... Eh, el, esto está representado en muchos museos del mundo. Entonces, esta es una de las representaciones que aparece un cerebro y una copia de la, de la barreta, digamos, original. Y esto ya, esto es con técnicas de imágenes modernas que muestran la zona del cerebro que fue destruida por esta barra de hierro y lo que corresponde a parte del, del lóbulo frontal. ¿Ya? Entonces, increíblemente, esta persona... Se, eh, de esto no hay como antecedentes muy fehacientes pero lo que se indica es que esta persona eh, no perdió la conciencia e inclusive pudo caminar hasta un lugar para solicitar auxilio ¿ya? y el médico que lo atendió obviamente estaba muy sorprendido y pensaba que iba a morir, hizo todo lo posible y esta persona sobrevivió o sea, le, le, le taparon los hoyos qué sé yo y el médico eh, que le hizo el, el procedimiento quirúrgico se hizo muy famoso ¿ya? y le empezó a hacer como un seguimiento a, a la persona por varios meses y lo interesante que, eh, que pasó aquí que empezó a hacer observaciones acerca de su conducta entonces aquí hay una nota que escribió el señor Harlow sobre el sobre este señor Phineas Gage. Dice, el equilibrio entre su facultad intelectual y sus propensiones animales se había destruido. Interesante el comentario que hace. Tras pasar la fase aguda, eh, la aguda se refería a que estaba enfermo, Gage se volvió irregular, irreverente, blasfemo e impaciente. A veces era obstinado cuando le llevaban la, la contraria pero pese a que continuamente estaba pensando en planes futuros, los abandonaba mucho antes de prepararlos, y era muy bueno a la hora de encontrar siempre algo que no le convenía. ¿Ya? Siempre, eh, y, y decía que esto contrastaba con el hecho de que previamente al accidente era un hombre responsable. Entonces, lo interesante de esto, que esta es la primera evidencia muy bien documentada, de que una lesión en una zona particular del cerebro genera un cambio conductual entonces eh, lo cual es muy interesante porque antes nos había correlacionado zonas del cerebro con funciones específicas y en este caso tiene que ver con la personalidad, el autocontrol ¿ya? Eh, entonces esta es la importancia que tiene este caso, que es más o menos histórico, que, que, eh, que esta lesión sugirió que el lóbulo frontal podría alterar aspectos que tienen que ver con la personalidad, la emoción y la interacción social. ¿ya? Ahora yo traigo a, en atención este caso porque, como suele pasar con Chilito, Chile está vinculado a este caso resulta que este señor eh, después de varios años de estar eh, después de la lesión se vino a trabajar a chile ¿ya? y fue chofer de diligencias entre santiago y valparaíso y esa etapa en realidad no está muy hay un... se escribió un libro el año pasado creo o no hace un par de años porque no se sabe mucho de lo que pasó en esta etapa ¿ya? Y y trabajó, se supone que iba a venir para acá con un empresario que lo convenció de venir así a la cosa aventurera de buscar oro en chile ¿ya? y parece que no le fue muy bien así que él terminó trabajando eh, como chofer de diligencia entre santiago y valparaíso que era una ruta bueno complicada en esa época bueno sigue siendo hasta el día de hoy ya eh, si no fuera por los túneles y, y estuvo acá siete años en Chile en este trabajo, hasta que empezó como a sentirse mal, ya. Y después de siete años volvió a Estados Unidos y al poco tiempo falleció allá. Lo que se cuenta de respecto a cómo falleció que empezó a tener ataques de epilepsia, ¿ya? Y hasta que bueno la medicina de esa época no se pudo hacer un diagnóstico muy preciso de que murió ¿Ya? y pero murió a, la, a, a los 36 años de edad de, como dice acá después de haber sobrevivido al accidente casi 12 años ¿Ya? entonces muy interesante que eh, este personaje que sale muy nombrado en todos los libros de neurociencia eh, tiene una cierta vinculación con chile que no se sabe mucho Ahora, hay cierta gente que, eh, que especula respecto a si realmente estas observaciones del doctor eh, Harlow se mantuvieron durante toda la vida del señor eh, Phineas Cage, porque no hubo un seguimiento a posterior. ¿ya? Eh, porque... Porque pasa lo siguiente: resulta que el, el, el manejar diligencia en esa época requería muchas habilidades. La gente que es experta digamos, en manejo de caballos dice que para poder manipular las riendas, de eso tú necesitas operar todas las manos. ¿ya? Además, señor Gage tenía, que, George Gage tenía que cobrar los pasajes, no sé, hablar con la gente. Entonces, esa parte queda media oscura porque no sabemos qué tanto eh, pudo eh, mejorar su condición eh, psiquiátrica o psicológica en este contexto. ¿ya? Así que es porque sabemos que, por ejemplo, en el caso de um, infartos cerebrales, ¿eh? en que hay zonas del cerebro que dejan de recibir Oxígeno porque se, se tapó alguna arteria, eh, la gente puede perder habilidades cognitivas, pero después de una cierta terapia, de un cierto entrenamiento puede, eh, digamos, recuperar esas habilidades. ¿ya? Algunos 100%, otros parcialmente. Entonces no sabemos qué pasó en la etapa de rehabilitación de este señor. ¿ya? pero no deja llamar la atención que está relacionado con Chile. Entonces hay una relación entre la anatomía y las funciones cerebrales. ¿ya? Entonces vamos a entrar a ese tema ahora.